Hola, un saludo a todos los constituyentes a la mesa En cinco minutos la vida es eterna nos decía Víctor Jara para dar a entender que cuando los sentimientos por un ser querido están involucrados el tiempo es largo el tiempo nunca llega y la vida es eterna Bueno, eso es lo que estoy pienso y creo que sucedió durante mucho tiempo en nuestro pueblo y su soberanía un amor trágico un amor a la espera y siempre sufriente. La historia nunca se podía encontrar con su pueblo. Historia que se alargó durante 210 años hasta el 18 de octubre del 2019. Esos cinco minutos eternos para quienes formamos parte de los pueblos originarios se transformaron en 527 años de espera en el dolor y también en la esperanza. Hoy quienes provenimos del desierto calcinante sabemos que es descentralizando cómo vamos a desarrollar nuestro norte y también nuestro país, de manera generosa y solidaria. Ahora bien, parte de ese proceso tiene la desconcentración, un segundo momento y de una importancia central para el nuevo país que queremos, ya que es en este ámbito donde nos jugaremos la propiedad de la riqueza de nuestros recursos naturales como es el cobre, el litio, y nuestras sagradas aguas, entre otros tantos recursos. Vamos a cambiar su injusta manera de ser distribuida. Debemos desconcentrar aceleradamente, pues el cambio climático no espera a nadie y ya se inició. Urge, entonces, una nueva forma de hacer política, junto a una nueva constitución. Y digo esto porque en el desierto de la segunda región de Antofagasta, de donde provengo, se dan las más grandes contradicciones, o el más grande de los abusos, hoy nos dicen zonas de sacrificio. En nuestras tierras se encuentran la empresa minera estatal más grande del mundo, Codelco Chile, con sus cuatro divisiones: la histórica Chuquicamata, Radomiro Tomich, Ministro Ales y El Abra, una quinta, la minera Gavi. La casa matriz de Codelco y su edificio corporativo se ubica en Huérfano 1270, Santiago Centro, a un par de cuadras de este hemiciclo. Al mismo tiempo, una de las empresas privadas más grande de cobre del mundo, como es BHP Billington y su minera La Escondida, ubicada también en Antofagasta, tiene su casa matriz en las Condes. Allí paga sus patentes comerciales. Y para colmo de males, el consorcio de empresas Antofagasta Minerals, perteneciente al grupo Luxich, que su familia nace en la ciudad de donde provengo, Calama, también tiene su casa matriz en Avenida Poquindo, 4001, Comuna de las Condes. Allí también tributa. Un pequeño ejemplo entonces para entender lo anterior. Tan solo el año pasado nuestras divisiones produjeron alrededor de 1.124 millones de dólares. Los gobiernos comunales y sus departamentos de finanzas no sienten el impacto positivo de tantos recursos. Por el contrario, la mayoría de sus funcionarios públicos cuando ven estas cifras se sonríen de manera socarrona. Ellos perfectamente lo entienden. En buen chileno no llega a nada a lo menos deberían quedar un 10% de sus utilidades. Lo que en realidad queda es la contaminación circulando con elementos pesados y tóxicos, que terminan por provocar las altas tasas de cáncer y otras enfermedades respiratorias. Algunos ciuticos economistas utilizan el término pasivos ambientales, o bien externalidades negativas, para disfrazar la crudeza de tener que explicar cómo la gente muere, en largos años de agonía por eso cuando en Calama se escucha decir que el cobre de todos los chilenos sabemos que no es así allá también nos sonreímos que está en manos de un grupo de pillos transversales públicos y privados de izquierdas y derechas nuestra región siempre ha sido el botín de los gobiernos de turnos y fundamentalmente de aquellos que no alcanzaron el tercio el 70% del cobre chileno, de su producción y su, sus utilidades, hoy día no está al servicio de nuestra patria. Por eso digo que hoy es tiempo de recuperar nuestro cobre. Hoy es tiempo de recuperar nuestras aguas. Nuestro agonizante río Loa así lo sabe. Hoy es nuestro tiempo. Chile desde hoy tendrá una categoría de milenario, con profunda raíz en sus historias, creadas por sus diez naciones originarias. El salto civilizacional que todavía estamos dando es difícil de percibir aún, y las puertas que se están abriendo son de un gran periodo de paz y prosperidad. Mi nombre es Velázquez Núñez Liganantay, con 14.250 años de carga histórica y genética, de existencia de pueblo. Hoy jueves 21 del año 5.529, he tenido la fortuna de dirigirme a ustedes. Muchas gracias.